Retornamos con La Noche al Día. Gracias siempre por su preferencia, por estar junto a Veía la Televisión. Hablamos a continuación de indicadores económicos. Y esto está relacionado, por ejemplo, a las exportaciones de Bolivia en la gestión 2018. De acuerdo a los reportes que hemos obtenido del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, se ha crecido en un 9% también. ¿Y esto qué significa y cuál es la proyección también del país para esta gestión 2019 en términos económicos, en términos de la misma demanda interna? Estamos en, eh, entrevista junto a María Esther Peña, gerente técnico del Instituto Boliviano de Comercio Exterior para hablar unos instantes desde los estudios de Avellela Televisión en Santa Cruz. ¿Cómo está María Esther? ¡Qué gusto! Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Aquí desde el IPSE, como siempre, poderles dar todo el acontecer de lo que son el aporte de las exportaciones al crecimiento económico de Bolivia. A ver, sobre estos últimos indicadores, ¿en qué eh, áreas el rubro se ha seguido incrementando? Este 9% es sin duda al, alentador porque estamos hablando también de un mayor movimiento económico. Sí, estamos hablando de más de 700 millones de dólares exportados comparado con la gestión anterior, es decir, la 2017 a la 2018. Es decir, hemos cerrado unas exportaciones de más de 8.900 millones de dólares. Estas exportaciones están enmarcadas en dos grandes rubros. El principal, las exportaciones tradicionales, las cuales ocupan el 80% de nuestras exportaciones. Estas exportaciones tradicionales conformadas por el gas, los hidrocarburos y sobre todo los minerales, que hoy ocupan el mayor portento exportador, especialmente la gestión 2018. Asimismo, destacar exportaciones no tradicionales, aquellas que están destacadas por la soya, sus derivados, la quinoa, el palmito... Eh, la joyería, productos manufactureros, etcétera, lo cual ocupa el 20% de esos más de 8.900 millones de dólares que hoy se está eh, aportando desde las exportaciones para la gestión 2018. De hecho, a partir de eso, existe importante, eh, importantes acuerdos, tengo entendido. Eh, alguna vez lo hemos hablado, recuerdo, Omar Esther, sobre precisamente eh, esta vinculación público-privado que permita esta dinámica y este movimiento y estos indicadores positivos para el país, a pesar de, de la situación internacional, Bolivia no está mostrando otro tipo de situación. Así es, Gabriela. Muchas gracias por esa pregunta ya que estamos viendo una sinergia público-privada, especialmente podemos nombrar el año pasado también con el ingreso de los puertos con una certificación internacional que ha aperturado a que los productos ingresen y salgan por el océano Atlántico, gracias a la hidrovía Paraguay-Paraná y esos tres puertos. Con ese compromiso de la sinergia público-privada, también estamos viendo el portento para este año, que se está dando muy ventajoso al ver una Bolivia ya convirtiéndose en una industria, es decir, un país industrializado, donde está dejando de ser simplemente un, un exportador extractivo, no renovable para ir a la industria que es lo que va a aportar a la economía y sobre todo la generación de empleos para el país. Mira, María Esther, eh, cuando hablamos de estas oportunidades y de esta vinculación, eh, recuerdo lo del eh, bioetanol, eh, recuerdo esto, esto que se estaba proyectando para hablar, hablar del biodiesel, eh, por, por enfocarme en, en un área, ¿no? en, en, una, en uno de los aspectos, y esto incluso eh, con repercusión internacional, ¿qué significa para... Eh, para el sector privado, este tipo de, de avances que generan eh, a la vez ese movimiento económico interno e incluso la generación de, de, de fuentes de empleo también. Así es, tras Bolivia ingresar a la era de los biocombustibles, principalmente con el biotanol, eh, la inversión privada que se está comenzando a dar, podemos observarlo también cómo se están dando las exportaciones con este rubro de la caña de azúcar, con el azúcar, con la liberación de las exportaciones, que es un rubro que ha crecido más de 1900% y que gracias al bioetanol hoy se está viendo eh, los frutos principalmente para poder tener un nuevo aditivo para lo que son eh, poder disminuir las importaciones de los lubricantes. Tomando en cuenta ello, por ejemplo, ¿hay, eh, hay proyectos ¿no? para ese 2019 en ese sentido? Sí, principalmente seguir incrementando la producción, la industrialización del mismo, poder llegar con el bioetanol a todas las movilidades, el parque automotor y sobre todo la disminución de las importaciones de los combustibles y lubricantes, ¿no? María Esther, ¿cómo nos pone eh, en el contexto? ¿Cómo está Bolivia? Eh, eh, en una lectura general, ¿no? eh, ¿a, ¿a qué me refiero? Mira, hemos tenido indicadores positivos, incremento de las exportaciones en un rubro o en el otro, pero está mostrando aquel comportamiento. Me hablaba hace instantes de esa alianza público-privado que, que también está permitiendo esa sinergia y también eh, estos indicadores favorables. Eh, en relación, por ejemplo, a, a, otros, a otros países. Eh, hay una perspectiva interesante en este sentido. Sí, especialmente, como decimos desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, poder incrementar el crecimiento económico del país con esta sinergia público-privada, con la inversión privada, con... Las buenas políticas públicas que se están observando para poder hacer gestores de incrementar ese 4.5% que estamos liderando dentro de la región y que el Fondo Monetario y la CEPAL lo ha determinado. Queremos crecer nosotros como inversionistas, sectores privados, lo han eh, determinado de más del 7%. Y que es fácil, es muy fácil, Gabriela, en función de que siga esta sinergia público-privada, estemos tener una visión mayor dirigida a la industrialización para poder generar mayores empleos. En determinado momento se decía, merecer eh, es ambicioso pensar en el 7%, pero tú me dices, sí es posible, en esta línea es posible, ¿Qué, ¿qué se requiere, qué se necesita y qué significa este 7%? Porque esa era una proyección que daba el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, yo recuerdo al inicio, existe la posibilidad dadas las condiciones. Así es y ya lo hemos realizado. Tenemos años, por ejemplo, en el 2013, donde se ha crecido, hemos llegado, entonces se puede hacer. ¿Cuál sería la clave? ¿Qué necesita? Tenemos que dar mejores eh, políticas públicas en el marco que se está dando. Por ejemplo, ya entramos a la era de los biocombustibles, pero necesitamos uh, ayudar a un sector que genera crecimiento económico y que ayuda a la economía de forma muy rápida, es decir, con una gran reacción, como es el sector agroindustrial, el sector agroexportaciones. ¿Y qué decimos con ello? Necesitan liberación de las exportaciones, estamos hablando de las ollas, de sus derivados, también necesitan ellos la biotecnología. Ya ingresamos a los biocombustibles, ingresemos también a la biotecnología. Necesitan para poder... Incrementar su producción, generar mayores ingresos, incrementando sus rendimientos y poder hacer rendimientos de producción como lo hace Paraguay, como lo hace Brasil, Argentina, porque nuestras tierras lo pueden hacer. Y los productores solo necesitan herramientas tecnológicas para seguir produciendo más y mejores alimentos. Voy con, otras, con otra consulta más, si me permites estos minutos. Mire, exportaciones, por ejemplo, eh, recuerdo de, de esos acuerdos con China, el tema de la carne, ha llegado una comisión hace poco también, eh, y se está consolidando aquello, buscar nuevos mercados. Así es, mercados novedosos que se vienen para este año, no solo China, sino también Rusia, Vietnam, donde se está aperturando nuevos productos, la carne... También la quinoa, la castaña, que puedan dirigirse hacia estos mercados. Pero se está haciendo la promoción comercial. Entonces necesitamos producir más para poder abastecer a todos estos megamercados que se están aperturando. María Esther, quiero agradecerte por estos minutos y, y para cerrar. Eh... Ustedes siempre vienen realizando este tipo de proyecciones, análisis, y se está hablando de un 7% en crecimiento económico para, para el país, que se necesita trabajar en ello evidentemente, pero esto esto sí es posible, nos si dices, hay proyección para este 2019 en tema de, de nuevos mercados, en tema de, de los biocombustibles, eh, hay otro tipo de proyecciones, si nos das datos por favor. Sí, específicamente hemos visto cómo en la gestión 2018 ha crecido las exportaciones un 9%, las importaciones han crecido un 7%. Estamos viendo cómo está cambiando las importaciones. Ahora las importaciones, nuestras compras externas está conformado por suministros industriales y por bienes de capital. Entonces, Bolivia está produciendo y cambiando ese chip de importador. Entonces necesitamos para esta gestión 2019 seguir con estas políticas públicas de la mano de la sinergia pública-privada, liberando las exportaciones, ayudando y atendiendo el clamor de los pequeños productores de Bolivia, especialmente del oriente boliviano, que clama por buena producción ya que están con la sequía, con los insectos, con también las inundaciones, entonces con biotecnología ellos van a producir de una forma que nos van a llevar a incrementar ese 7%, llegar a ese crecimiento económico y poder tomar la palabra del vicepresidente del Estado Plurinacional y que seamos Bolivia ese granero de Sudamérica. Muchísimas gracias, Maricel, por habernos acompañado. Eh, son indicadores positivos y en 2018 hemos tenido un incremento del 9% en las exportaciones y el 7% en las importaciones. Eh, significa que estamos haciendo bien algo y hay que potenciar aquello y eso es lo que se espera para este 2019. Muchísimas gracias, Marister. Siempre bienvenida a la Televisión. Gracias, Gabriela. Muy buenas noches. Y nosotros con ello nos despedimos de este espacio de, de, de indicadores económicos. Vamos a una pausa. Al retornar de la misma, tenemos invitados, tenemos sectores, tenemos entrevistas, así que los invitamos a que se queden con nosotros y ya volvemos.